no, Neuerdío, no sé cómo eh, buenas tardes eh, a todos eh, disculpas por haber llegado un poquito tarde hemos venido varios, eh, varias personas en concreto Leire y Saro, eh, están aquí con nosotros y yo voy a hacer una intervención bueno, primero agradecerle a a Jorge la invitación ¿no? nosotros cuando nos enteramos que se estaba armando este curso que se estaba produciendo nos interesamos mucho y Teníamos claro que desde nuestro grupo íbamos a venir y que bueno y se nos ofreció la oportunidad de participar en la rueda, en la, rueda, en la mesa redonda perdón, de esta tarde. ¿no? Entonces, más cerca del micrófono. Entonces, eh, Jorge como director nos ofreció la oportunidad de, de, de explicar un poco lo que vamos a explicar ahora de una forma un poco más dilatada. Y bueno, después pues yo también soy colega y amigo hace años de, de Jordi, de Jordi Mir. Y como lo era de Paco Fernández Buey y de la gente que trabaja allí en el centro, en, en, en la Pompeu Fabra. Hace dos años eh, tuvimos uno, un encuentro muy interesante sobre los movimientos sociales vascos, ¿no? ahí en, en, en Barcelona. ¿no? Y es una pena porque yo creo que es muy interesante la reflexión, que bueno, sería muy interesante estudiar, hablar de eso, ¿no? de decir si el ecologismo, el feminismo, el internacionalismo, la gente que se mueve hoy en día los movimientos sociales alternativos eh, tiene que cambiar algo para poder salir de este de este colapso al que vamos abocados ¿no? en cualquier caso, bueno, yo no he tenido es una disculpa, no he tenido, no he tenido oportunidad de, de escuchar eh, la, la conferencia de José Manuel Naredo y me da pena porque es una persona a la que aprecio mucho, le he, le he escuchado muchas otras ocasiones, ¿eh? pero esta vez me, venía con ganas, pero bueno, hemos llegado un poco tarde, la entrada en Madrid ha sido un poco dificultosa que hemos venido en, en coche, los tres desde Donosti, Bilbao, Madrid. Pero bueno, aquí estamos y desde luego me ha encantado la, la conferencia de Fernández me ha parecido muy interesante. Nosotros, y lo he puesto ahí en plan eh, colectivo, nosotros somos un grupo de seis personas, Leire y Saro están aquí, eh, Orchi, Rosa, Martín y yo, Trabajamos desde hace un año y medio, dos años, ya, eh, año y medio, en un proyecto eh, que está subvencionado por el gobierno vasco. Eh, este es el cartel de, de un curso de verano como este, que hemos tenido, yo creo que muy interesante, con bastante éxito. Por, por ejemplo, Margarita Mediavilla participó, o Cote Romero, etc., gente que conocéis, algunos de vosotros. Y... Básicamente, bueno, esto es un poco el esquema que voy a hablar, básicamente nuestro proyecto se llama así, ¿no? se llama TRADEBU, es un proyecto del, del gobierno vasco, el gobierno vasco tiene una serie de, de ayudas para el desarrollo, llaman, y dentro de esas ayudas al desarrollo eh, tienen una, una parte que, se llama, que es la, la parte dedicada a la educación ambiental. Y nosotros lo que hacemos es trabajar ahí. Os voy a enseñar algunos proyectos que hemos trabajado en otros años anteriores. El proyecto que, que, que estamos trabajando desde hace dos años se llama Transición Democrática hacia otro modelo energético sostenible y justo en Euskal Herria. Es decir, lo que intentamos es que en la sociedad vasca, sobre todo la gente más joven, los estudiantes, fundamentalmente los centros de estudio, etc., se recapacite, se piense y se actúe para salir de... ...de ese modelo energético en el que estamos, que es insostenible, hacia otro. Le hemos llamado de la deuda ecológica, que es el concepto que hemos trabajado en otros proyectos anteriores, al buen vivir. Y este... yo no voy a hablar mucho de cómo vamos a morir. Preferiría hablar más... seguramente hemos dicho antes que hay muchas partes de la guerra civil, ahora que se está trabajando mucho sobre la memoria histórica... En Navarra hay algunas partes que ponen, murió de, paria, de parada cardíaca. De parada cardíaca se mueren hasta los fusilados. Todo se nos para el corazón cuando nos morimos, pero bueno. Yo preferiría hablar de cómo vivir bien con menos, que es el, el leitmotiv de este curso. Es decir, yo os voy a intentar contar un poco un viaje colectivo que estamos haciendo, una serie de personas buscando, buscando una llave, buscando herramientas, buscando... Bueno, formas de hacer distintas para salir, intentar salir de este marasmo. Yo no sé si saldremos, no tengo ninguna certeza. Pero hay una, hay, una, hay una compañera de un... No sé si habéis visto, si habéis visto algunos el, el vídeo ese de... Olo, oligopoly off ¿no? Se llama. Sí. Y hay una chica de una cooperativa energética vasca, de Goyener, que dice esto es como la selva hirviendo y el colibrí que está colaborando... ...para intentar apagar el incendio... ...y el león que dice... ...tú colibrí qué haces... ¿No? dice ...yo hago lo que tengo que hacer... ...que es aportar mi granito de arena... ...mi gota de agua... ...para apagar el incendio... Y ...yo creo que es un poco... ...con esa filosofía con la que trabajamos... ...somos lo que somos... ...somos activistas... ...somos gente que reflexiona... ...somos gente que trabaja en la universidad... ...pero que... ...pensamos que hay otras maneras de vivir... ...diferentes... ...y en eso estamos... ...mi charla va a ir un poco... ...bueno... Voy a intentar presentaros un poco cómo es nuestro grupo, qué es lo que hacemos. Eh, después voy a hablar un poco de, bueno, yo creo que lo ha planteado muy bien Ferran, bueno, esto de la energía, esto de la, dónde está el problema, ¿no? Y más me voy a centrar en, bueno, lo que a nosotros nos ha preocupado, ¿no? Eh, que es decir, bueno, si, si, si en este modelo no se puede y hay que ir a otro... ¿Dónde están las buenas direcciones? ¿Dónde están las buenas prácticas? ¿Por dónde se puede avanzar? ¿De quién podemos aprender y de quién no? ¿no? Y de ahí tenemos una taxonomía de transiciones, se han hecho muchas transiciones. He estado viendo, en este libro que acaban de sacar Jorge, Oscar y, y Alberto, eh, hay una reflexión sobre las transiciones. Ha habido transiciones energéticas en otros momentos. Hubo una transición del carbón, bueno, de la, de la biomasa de la madera, al carbón, ha habido una transición del carbón a petróleo, ahora seguramente vamos a entrar en una nueva transición porque el petróleo se acaba bueno y en nuestro, en nuestro estudio hemos elegido varios casos del norte y del sur yo hoy voy a hablar brevemente de un poquitín de Alemania de algunas cosas que, que, hemos, que hemos visto y que hemos trabajado sobre Alemania a mí en este proyecto me tocó estudiar Cuba, que es lo que más he estudiado. además, no sé si está Emilio por aquí, sí, pero... Ahí no sé. está. Pero bueno, me ha ayudado mucho el trabajo que para su tesis de toda de Estación de Emilio. ¿sí? Y bueno, hemos hecho algunas reflexiones, algunas entrevistas. Yo voy a hablar un poco más del caso cubano, porque yo creo que es interesante. ¿sí? Cuba ha vivido su peak oil. ¿sí? Entonces es interesante por ese lado. ¿sí? Y luego después, bueno, pues eh, tenemos un material que ha salido anteayer que es este, bueno, este libro que estamos trabajando, que está, que está en su, son las galeradas, todavía hay que hacer muchas correcciones, pero que es un poco bueno, donde intentamos bueno, escribir las principales enseñanzas que hemos, que hemos aprendido en los diferentes países, con las gentes que hemos entrevistado, con las experiencias que hemos estudiado, etc. ¿no? También os digo que si alguien quiere preguntar algo antes de que acabe mi disertación, lo puede hacer tranquilamente, no esperéis hasta el final, ¿no? es el que quiera interrumpirme que lo haga sin, sin problemas, que no que hay ningún problema por mi parte. Bueno, entonces, eh, como os decía antes, somos un grupo de, de, de personas, de seis personas en este proyecto. Hay más personas en, en ECOPOL, que es un grupo de investigación más grande que tenemos... Bueno, a la mayoría somos gente de la Universidad del País Vasco, un grupo de ecología política, economía política, economistas. Roberto Bermejo, seguramente muchos conoceréis o David Soyo, soy Antigüedad, o Peyo, bueno, no sé, no voy a decir todos. Y parte Artus es otro grupo, del que yo soy un poco, ahora es el coordinador, después de que Pedro Ibarra se jubiló, que tiene que ver con los estudios sobre movimientos sociales, participación democrática, es más un, un grupo de ciencia política, en el cual hay un subgrupo que también trabaja la ecología política, que es un grupo bueno, pues de donde estamos diferentes personas trabajando también ahora estos temas de las transiciones energéticas eh, para nosotros es muy importante que la transición no sea de cualquier manera ¿no? eh, anteriormente hemos trabajado eh, para, eh, en los proyectos del gobierno vasco los proyectos que subvenciona el gobierno vasco empezamos con aprendimos de, antes ha salido Joan Martínez Alier ...aprendimos de Joan Martínez Alier lo importante que era trabajar la deuda ecológica... ...y entramos en contacto con un grupo del cual Joan es muy amigo y muy colaborador... ...que es Acción Ecológica, un grupo de, de ecologistas ecuatorianos, ecuatorianas... ...la mayoría son mujeres en la dirección, etcétera, que han trabajado mucho y muy de cerca... ...toda la campaña del Yasuní, de Yasunidos. Y nos acercamos por allá, bueno, Rosa me acuerdo que fue a Ecuador, también otras, otra gente de nuestro grupo, estuvimos en el Yasuní y e hicimos un estudio sobre la deuda ecológica y el cambio de modelo energético en Ecuador, sobre todo estudiamos las, impl las implicaciones que tenía el proyecto de la OCP, el, ese oleoducto que sale de la Amazonia ecuatoriana y va hasta hasta el Caribe, hasta el Caribe, perdón, hasta, hasta el Pacífico. Y bueno, ahí empezamos nuestro primer proyecto, que pasó a un segundo proyecto que tenía que ver ya no solamente con, con un país concreto o con un conce concepto concreto, como era la deuda ecológica. Aquí he traído algunos materiales, por si queréis ver, eh, que hemos producido, que son divulgativos, no son muy académicos, pero yo creo que son necesarios para que en la sociedad vasca se discuta de esto. ¿no? Eh, el segundo proyecto tenía que ver un poco... Con, con conflictos ambientales, la sociedad base, es, luego vais a ver después, la sociedad base es una sociedad en la que hay bastantes conflictos ambientales, yo creo que más de la media, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación internacional que se llamaba TIEP, Project de Transformation of Environmental Action, la, la, la, la transformación de la, de la protesta ambiental en Europa, lo hicimos en, en varios países, durante, estudiamos las protestas ambientales que había en Europa desde el año 1988 hasta el año, hasta el año 2000 y Mario Diani que es uno de los teóricos de los movimientos sociales italianos, es decano de la Facultad de Sociología de Trento, decía los vascos, aparte de protestar, hacéis algo más nosotros hemos tenido muchos momentos de protesta Le Moni fue un momento la central nuclear de Lemoni fue un momento de protesta muy importante, pero Itois el, el pantano de Itoits ha sido un momento de protesta muy importante, la autovía de Leizarán ha sido, en estos momentos el fracking alrededor del fracking está yo creo que ha realizado lo mejor y lo más activo y lo más granado del movimiento ecologista vasco. Bueno, nosotros lo que, que pero ha habido, hay una, hay una campaña muy larga de protesta contra Repsol, contra Petronor ¿eh? en, en la bahía de en Busquís, ahí en la, ya cuando, cuando Escalería empieza a ser Cantabria, ahí hay una pelea contra bueno, una instalación que lleva 40 años funcionando y que tiene implicaciones muy fuertes sociales y ambientales sobre la población que vive allí y que ahora ha puesto una planta de coque, que es una planta para trabajar esas, esos petróleos no convencionales, esas arenas bitumin, bituminosas que vienen de Canadá porque hacen falta tecnologías suficientemente adecuadas para trabajar ese tipo de petróleos pesados, etcétera, ¿no? pero eso después tiene implicaciones muy fuertes en la, en la salud de la gente, ¿eh? esa zona de Vizcaya es una zona donde eh, las organizaciones de, de la salud ya lo están probando hay niveles de cáncer muy superiores entonces, otro, otro proyecto en el que hemos estado durante tiempo ha sido el proyecto de, de estudiar eh, de cómo sensibilizar a, a la gente para cambiar el modelo energético teniendo en cuenta los conflictos que hay, los conflictos que hay en nuestro país, en el País Vasco, en Pasajes, en Muskis, en, la, en, en Sornocha, en Amorebieta, con la térmica que, que, que diseñó eh, ESB, una empresa pública eh, irlandesa que ya no está más, etc. Y, bueno, lo vais a ver después. El último proyecto en el que estuvimos era un proyecto que lo trabajamos de manos de la gente, un poco de la enseñanza de la gente de la ODG, de la del Observatorio de la Deuda en la Globalización de Cataluña, de David Gistar y sus compañeros y compañeras, y era un modelo que copiamos de, de Cataluña, que era ver cómo impacta el modelo de vida y de, y de economía vasco en, las, en, la responsa, en la biodiversidad del mundo. Es decir, nosotros tenemos un impacto, un impacto muy fuerte por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de alimentarnos, por nuestra forma de viajar, en otras economías, en otros ecosistemas. En concreto, hay aquí un material que os lo dejo a disposición, no tenía en casa más que la, la copia en Euskera, pero el vídeo, creo que lo lo podemos hacer conseguir, además lo podéis ver en la web, porque está en la web, está en inglés, en castellano y en euskera. Nosotros estudiamos el caso de, de Indonesia, el caso de La Palma, de aceite, las implicaciones que tiene, al puerto de Bilbao llegan eh, bueno cargueros con, con palma ¿eh? para hacer biodiesel ¿eh? Eh, estudiamos la problemática del estaño en Bolivia ¿eh? ese es un caso muy bonito y muy, muy interesante que descubrió Iñaki Arto, un miembro de Copol un economista ecológico en su tesis doctoral, en uno de sus casos descubrió que a, a principios de los años 2000 la economía vasca es decir, los es en el metabolismo vasco entraba el 40% del estaño que se, que se consumía en todo el Estado español. ¿El 40%? ¿De dónde? Simplemente se habían desplazado algunas empresas de La Rioja a la comunidad autónoma vasca... ...y en Euskal Herria se hacen bueno, toneladas de cápsulas de vino... ...es decir, esas cápsulas que decoran las botellas de vino que no tienen ninguna función... ¿eh? más que decorativa pues se producen en, la, en el País Vasco el estaño viene de, de Bolivia y de otros países y después las exportamos a todo el mundo ¿Mm? eso se ha estudiado ese metabolismo socioeconómico se ha estudiado y eso supone para nosotros para los vascos una deuda ecológica increíble bueno y la otra, el otro caso que estudiamos es el caso de, del atún ¿Mm? ya sabéis que hace no recuerdo, más o menos ocho años Hubo un caso en Somalia de un atunero vasco, el Alacrán, que fue secuestrado por los piratas. Y entonces la sociedad vasca empezó un debate sobre si realmente no éramos nosotros, los piratas, que íbamos al Índico a robar atunes. Y bueno, esto es un poco otra cosa que describimos aquí en el libro. ¿no? Bueno, eso es un poco, os he contado lo que desde el año 2006 hasta el año 2013 hemos hecho. ahora os voy a contar, o intentar contar, en este viaje, eh, ¿Qué es eso de la transición democrática hacia otro modelo energético sostenible y justo para nuestro país? ¿no? ¿Qué es eso de pasar de la deuda ecológica al buen vivir? Eh, bueno, voy a pasar a este asunto porque creo que es interesante. Yo creo que lo ha planteado muy bien antes Carrán, Es decir, ¿dónde está el problema? El problema es que para vivir necesitamos energía. ¿no? Pero yo creo que necesito, para vivir, y para vivir bien, necesitamos muchísima menos energía de la que usamos. Es decir, existir, existir, usamos tanta energía exosomática, es decir, y degradamos tanta energía que no necesitamos, que eso se convierte en un problema porque, como ha explicado antes Ferran, la energía solar es casi la, única, casi la única fuente y nuestros consumos y emisiones son crecientes. Es verdad, la desmaterialización de la que nos han contado tanto no existe. Esa desmaterialización, lo que podemos hacer... Es las cuentas de una manera falsa para que otros, para que otros cons, parezca que consumen o parece que emiten lo que nosotros no queremos admitir. Pero hay un problema, que es el crecimiento constante de un modelo energético que no puede parar, pero tiene límites. Yo creo que eso lo ha explicado perfectamente Ferran. No voy a... Yo, como venía a Madrid, digo, les voy a poner la diapositiva de, del congreso del 15 Congreso Mundial de la Energía, ¿eh? en cuyo texto oficial aparece las energías más rentables, las más renovables. Ferran ya ha explicado lo contrario. La energía nuclear es la más barata. Esto, está, esto es el texto oficial del 15 Congreso Mundial de la Energía en Madrid. Es de hace, es de hace 23 años, sí. Pero esto sigue funcionando como ley para muchos. ¿sí? Los países empobrecidos, ¿qué tienen que hacer? Seguir nuestro modelo. ¿sí? Eh, la fusión nuclear, bueno, ahí está, es, es, no sé si van a de 50 años o de, de 5.000 o de 50 millones de años, pero bueno, seguirán diciendo que la fusión nuclear es el futuro. ¿no? Entonces, nuestra reflexión es, eh, este modelo está agotado, no, no solamente por el peak oil, sino por el peak all, es decir, porque todo todos los materiales que necesitamos, todas las digamos todas las, las fuentes energéticas están están llegando a su cenit. A a porque además de la crisis energética, tenemos una crisis climática. Y porque además, esto se da en un marco, yo no sé, supongo que algunos de los que están en la sala se escandalizarían como yo ayer al oír las palabras de Barack Obama sobre el cambio climático. Es decir, se sigue diciendo que el cambio climático es un problema que hay que enfrentarse, pero se sigue diciendo que la única manera de hacerlo es creciendo económicamente. Entonces, bueno, eso supone lo que supone. Nosotros, no, no tengo que explicaros que para nosotros estos, estas investigaciones, estos estudios, estos trabajos que estamos haciendo en Ecuador, en Nigeria, en el País Vasco, son eh, historias que tienen que ver con la explotación de la gente, con las injusticias sociales, con la desigualdad, etcétera. ¿no? Entonces. Bueno, nuestro leitmotiv es buscar una, una alternativa, buscar un, una salida, buscar un camino hacia un, un modelo energético ambientalmente sostenible, pero además que sea justo eh, socialmente. Es decir, tenemos que buscar, intentar buscar aquellos ejemplos que nos muestren algún tipo de, de salida, algunas vías de salida. Sabemos que es muy complicado, como lo vamos a ver después. Eh, yo creo que hemos aprendido mucho. Nosotros Vamos a, a las escuelas, vamos a los institutos, vamos a la, a la universidad, vamos a los gasteches, a los centros sociales. E intentamos sensibilizar a la gente con nuestros vídeos, con nuestros libros, haciendo un poco de trabajo de misioneros y misioneras, sí, evidentemente. Pero, pero aprendemos, aprendemos mucho de, de, de la gente, de, de eso que llama Joan Martínez el, el ecologismo de los pobres... Este es un cartel de, una, de un festival de cine que se hizo en, en Muskis hace cuatro años, eh, que en, el que, en el cual mostramos una película que para nosotros es una película muy esclarecedora. La película se llama Carbon Connection, las conexiones del carbono. Es una película escocesa que tiene que ver con eso que llaman los mercados del carbono. Es decir... Eh, la Unión Europea tiene una serie de fondos, una serie de políticas que posibilitan que empresas como British Petroleum eh, puedan emitir más de la cuota que, que les tocaría si realizan proyectos ecológicos en otras partes en otras partes del mundo. Y en concreto se les ha ocurrido financiar, bueno, llamarle bosque sería un eufemismo, plantaciones de eucaliptus en Espíritu Santi, en, un, en, un, en una parte del de Brasil. Entonces, Carbon Connection es un documental muy interesante que también podéis encontrar en la red, donde se ve cómo los, las, la, las comunidades brasileiras donde quieren poner esas plantaciones de, de eucaliptus no quieren el, el monocultivo del, del eucalipto, no quieren sus bosques y sus tierras de cultivo, no quieren eucaliptus. Y cuando viajan a, a, a, a Escocia se dan cuenta en qué condiciones viven en, en en Greenville, en una ciudad de, de, de Glasgow, donde hay activistas que, que están reclamando a British Petroleum que deje de contaminar. Y, y se dan cuenta de que bueno, hay una relación humana, social y, y política entre las comunidades, la comunidad escocesa, que tiene su responsabilidad por sus emisiones y por su tipo de, de producción, y los brasileiros y brasileiras, Y ahí nace un, una conexión que significa que el problema es, es distinto, diferente, se manifiesta diferente, pero tiene la misma conexión, ¿no? yo, bueno, creo que ahí lo explica muy bien la gente de la vía campesina, ¿no? Que quizás sea el… no sé, yo por lo menos la reflexión que haría, al hilo de, de, digamos, de, lo, de lo que Jordi Mir nos podía haber contado hoy, es que vía campesina será uno de los movimientos sociales globales más interesantes y que más ha producido transformación de conocimiento y transformación de, de la forma de actuar en el mundo, ¿eh? Y pues eso… ...desde hace 20 años llevan diciendo... ...globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza... ...nosotros en un intento de hacer esto pues... ...pusimos en contacto y hicimos... ...de hecho hicimos, no solamente hicimos vídeos... Y, ...y grabamos eh, en el Yasuní... ...en Nigeria, en, en Argentina... Y en, ...y en Brasil, sino que además... ...con la gente de, de la... ...Central Térmica de Castejón, con la gente de... Amorevieta, de Sornocha, en Pasajes... ...en Musquis... ...organizamos actos, bueno, un poco para unir gente... ¿no? ...para poner en contacto las... ...para darnos cuenta... ...que cuando en Musquis hay una planta de coque que se está implantando... ...y hay una comunidad que se está enfrentando a eso... ...eso ha ocurrido en el dock -Suk en Argentina... ¿eh? ...en el dock Sur argentino, en el Mar de la Plata... ...tuvieron que aceptar una planta de coque que les exportaron de Ámsterdam... ¿eh? ...porque la Shell ¿eh? en Ámsterdam eh, no consideraba que era sitio adecuado... ¿eh? Los, ...los pulmones de los holandeses y holandeses parecían más respetables... ...que los de los argentinos y argentinas... ¿eh? Bueno, ese es un poco el tipo de trabajo que pensamos que políticamente es importante para aprender, para retroalimentarse, para intentar eh, buscar ¿eh? algún tipo de alternativas. Bueno, ni que decir tiene que, que, vamos, que partimos de una, de una construcción compartida del conocimiento. Podemos ser personas universitarias y académicas, algunos, pero pensamos que tenemos mucho que aprender de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de, de la gente de la calle, de la gente de a pie, ¿eh? que, que necesita la energía todos los días para vivir. ¿eh? Eh, hemos intentado combinar, y es difícil en nuestro estudio, la dimensión tecnológica y la dimensión sociopolítica. Es decir, para, un, para una transformación, para una transición energética de una sociedad, de esta sociedad, de este modelo a otro... Hay que saber lo que son los julios y hay que saber lo que son los negavatios y hay que saber cómo funciona una, bueno, una planta fotovoltaica, pero también ¿eh? también hay que saber eh, quién padece, cómo padece. Hay que saber la economía y hay que saber, de alguna manera, eh, o hay que plantear eh, alternativas sociopolíticas. Es decir, yo creo que es una combinación difícil, pero esas dimensiones van juntas. ¿eh? Eh, y creo que es fundamental tener una perspectiva crítica con el statu quo, con el establishment, con lo que nos dan como realidad, que es muy difícil de cambiar. Bueno eh, Me paso a la parte más yo creo que más jugosa de nuestro estudio ¿A qué hora tengo que acabar ¿Al dos Bueno Vale, vale vale Bien esa foto, esa foto, no sé si la, para nosotros, para, para la gente que, que vivimos o que hemos vivido en la ría de Bilbao, es una foto que dice mucho. yo El viernes pasado el viernes pasado eran las fiestas de Bilbao y en las fiestas de Bilbao eh, con la marijaya, que es nuestro símbolo de la fiesta, pues solemos organizar todos los viernes, que es el Día del Agua, una excursión desde Santurchi, desde el puerto, hasta, la ría de, hasta el centro de Bilbao, hasta después del Guggenheim... Es una excursión bonita. Además, el viernes pasado hacía muy, muy, buen, muy buen tiempo, había marea alta. Y al pasar por el puente de Vizcaya, por el puente de Portugalete, de, por el puente de Salturce, hay un monumento a Evaristo de Churruca, el, el marqués de Motrico. Evaristo de, de Churruca fue un hombre, un ingeniero. ...que tuvo la brillante idea de pensar que en los arenales... ...porque las arenas, el quecho, los arenales que había... ...entre Portugalete y, y Guecho... solo hacían posible la entrada de barcos en el puerto de Bilbao... ...con mareas altas, es decir, cuando había mareas bajas... ...el tráfico marítimo se, se tiene que interrumpir... ...y a se le ocurrió hacer un dique, hacer un muelle... ...entre las dos partes, hacer un canal... ...por el que el agua, y además subiendo y bajando las mareas... ...iba a desaparecer la arena como de hecho fue... ...y posibilitaba la entrada de los barcos a todas horas... ¿Mm? eso fue un, una, una, una, digamos, una invención ingenieril que reportó un florecimiento muy alto del, del, del comercio naval en, en Bilbao y se ha intentado de alguna manera explicar con esta imagen es decir con la imagen de la de la victoria sobre el mar ¿sí? de cómo eh, hemos sido capaces de a Neptuno desterrarle de sus, de sus poderes y cuando pasamos por ahí yo creo que solemos decir eh, esto tiene muchas vueltas porque pensamos todavía que podemos administrar la Ría de Bilbao como nos plazca 10 kilómetros más adelante delante del Guggenheim en, la, en, en Zorrozaure hay un diseño maravilloso hecho por una arquitecta y, y de aquí, Hadid, que quiere convertir, que quiere hacer en Bilbao la Manja, Manhattan Bilbaína nueva ¿eh? y el Manhattan bilbaíno necesita ser una isla y como no es una isla, porque hicieron en Deusto un canal, ahora eh, tienen que hacer eh, el ismo de ese canal, lo tienen que romper y tienen que hacer una isla y están haciéndolo hipotéticamente, hipotéticamente porque como en los tiempos de Baristo Churrutka hay que facilitar eh, la salida de las aguas sobre todo cuando hay inundaciones bueno, inundaciones va a seguir habiendo, nosotros hemos ocupado, estamos seguimos ocupando, eh, digamos, las vías de desagüe naturales que hay en el estuario de, de, de la ría de Bilbao, el estuario de Labra, que es el estuario más humanizado desde Burdeos hasta Lisboa, y vamos a, tenemos que saber que eso tiene implicaciones, implicaciones que los ecosistemas nos van a devolver, es decir, pensar que nuestra manera de trabajar sobre la ría es de este tipo, es decir, que podemos echar una losa y ya hemos cubierto el problema eso Jorge lo llama tecnolatría, pensar que por un diseño tecnológico vamos a superar un problema que tiene su contradicción en otro sitio eso es complicado, os estoy hablando mucho de Bilbao y ahora os voy a dar una clase de euskera este es un croquis bueno, esta es una diapositiva de un sociólogo ecologista de nuestra universidad Joseba Azcárraga, que también está en el grupo de parte de parteartos ahora trabajando con nosotros y dice ¿Cuáles son los escenarios las historias que, va, que van a pasar en nuestro futuro? ¿No? Y ahí hay cuatro futuros, ¿no? a partir de, del baby boom, que está abajo, que eso está en inglés y la parte de abajo se entiende más fácil ¿no? lo que viene a decir es, bueno, energía arengayura es el cenit de la energía, ¿no? es el punto donde está la flecha y hay cuatro escenarios, el tecnofantástico, tecnofantasía, se entiende perfectamente, tecnología verde adenoreca, esa es el, el, el de la economía ambiental, ¿eh? el de que vamos a integrar toda la cuestión ambiental en, lo, en, lo ver, en, en la economía verde y con nuevas tecnologías la cosa va a bajar un poco, pero seguirá funcionando. Después está abajo la amarilla, el, post, el mad más, ya lo entendéis, eso ya lo entendéis, ¿eh? el colapso, es decir, el, la situación a la que parece que vamos a bocaos y luego ahí hay una es eso que os decía antes aquí el, el decrecimiento sostenible ¿Mm? esa es una posibilidad que tenemos que es un decrecimiento creativo una gestión ¿eh? de, de la naturaleza bueno un lugar de la tierra un poco diferente basada en la etc. y ahí hay esos cuatro escenarios son para Joseba los cuatro bueno, digamos los cuatro discursos que podemos encontrar hoy por ejemplo en la sociedad vasca con respecto a la energía con respecto a la energía está el, el sálvese quien pueda, el ya vendrá alguien que lo, que lo solucione el no vamos mal nos va mejor que a otros y aquellos otros que pensamos que solamente buscando caminos alternativos, solamente bajando saliendo de, de, de, de este digamos modelo Hacia otro modelo sostenible, justo, democrático, podemos avanzar. Si alguien quiere preguntar algo más sobre el euskera. Porque voy a pasar. No sé si tengo un poco de agua. Un poquito de agua. No, un poquito de agua. No, no, no he probado todavía. Vale lo primero que nos cuestionamos y lo explicaba el otro día muy, muy gráficamente en un curso de verano como este Xavier Zubialde, que es un navarro que ha hecho una guía para soberanía energética para, por encargo del, del gobierno de la Diputación de Guipúzcoa, del anterior explicando 113 experiencias que hay en, la, en, en Euskal Herria de, de, de cambio de modelo energético ¿no? y lo que venía a explicar Xavier es que el modelo energético está muy engarzado con el modelo social y el modelo cultural en el que vivimos, pero es una parte pequeña de él. Eh, el, problema, el problema no es solamente, si se puede, conseguir cambiar las energías fósiles por energías renovables. El problema es no querer comer, le explicaba él, no querer comer tomates en el País Vasco, en enero y en febrero, porque no hay tomates. Ahora, ahora, en agosto, en septiembre, hay tomates en nuestro país, muy ricos por cierto. Pero en enero y en febrero no, en los, ni siquiera en los invernaderos. Y hay que traerlos de Almería, y traer tomates de Almería supone un modelo que es insostenible. Por lo que supone, y bueno, no se lo voy a contar porque supongo... Que esa historia del tomate, como la historia del yogur, como otro tipo de historias de lo que consumimos, hacen inviable. Entonces, lo que, dice, lo que decía el otro día, en el curso Xavier, es, el problema no es solamente no es solamente cambiar el modelo energético, sino ser conscientes de que el modelo energético tiene que ver con un modelo social, político, cultural, en el que estamos inmersos y del que hay que salir. Por lo tanto, es un poco más allá. Es un poco Tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, pero también con la justicia social y la democracia y también con la crítica, digamos, al patriarcado, Es decir, con que todo esto no puede hacerse a costa de las mujeres, ¿no? o a costa de los indígenas, o a costa de los jóvenes, o a costa, de, digamos, de los subalternos, de aquellos que no tienen o no pueden pintar en el mundo igual que los demás. Bueno, me voy a detener aquí un poco más porque yo creo que un poco la salsa de nuestro estudio está aquí. ¿no? Es decir, si hablamos de transiciones energéticas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, ¿Con qué criterio hablamos de transiciones energéticas? Con un criterio geopolítico, yo estuve en enero pasado, en la Universidad de Po en una, en una conferencia sobre adaptación al cambio climático, y estuve explicando algunas ideas iniciales de este proyecto, y los franceses y francesas me decían eh, no debéis comparar o solo, estudiar solo Ecuador, Cuba y Brasil, debéis estudiar los países del norte, debéis estudiar Alemania debéis estudiar Francia, debéis estudiar Dinamarca, debéis estudiar otros países del norte, porque vuestra sociedad es muy parecida es más parecida, es una sociedad del primer mundo yo creo que tienen razón y de hecho nosotros al principio no pensábamos estudiar más que porque el gobierno vasco concede fondos de ayuda al desarrollo para la educación ambiental en relación a países y los países, hay países que son prioritarios Brasil no es un país prioritario para el gobierno, para el gobierno vasco y es evidente ¿no? porque para el gobierno vasco el Brasil es mucho más potente económicamente que el gobierno vasco, entonces, ¿cómo vamos a financiar cosas que pasen en un país que es mucho más potente que nosotros económicamente y políticamente? Nuestra visión no es la misma pero bueno entonces, en principio habría que pensar que las transiciones no son iguales en el norte o en el sur, y hablamos de norte-sur en sentido global, es decir, pensando que, que hay sur ¿eh? en Madrid ¿m? y que hay norte en Río de Janeiro, ¿m? y que hay norte en Sudáfrica y que hay norte en Nigeria, es decir, hay partes de la sociedad que viven muy por encima de la media de su país, es decir, bueno, bueno por un lado… Sabemos que las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales son distintas en Ecuador o en Dinamarca, en Alemania o en Brasil, pero que la visión tiene que ser una visión que mire hacia, hacia ambas geografías. La segunda cuestión es una cuestión cronológica. Ya ha habido transiciones, algunas traumáticas, algunas caóticas. Ha habido transiciones mmm, deseadas, que, bueno... Ha habido, ha habido transiciones que ya se han producido hay otras que se están produciendo hay un movimiento en muchos países europeos y también en el nuestro de, de ciudades en transición de gente, de, de municipalidades o municipios, dicho en castellano o comarcas que quieren eh, adaptarse a, a una economía sin carbono a, una economía, a un modelo diferente y hay post-carbon cities en Estados Unidos, en, hay otras que están por venir. Entonces, bueno, yo creo que, eh, por ejemplo, para nosotros, para reflexionar en, en el ámbito vasco, nosotros sabemos que nuestro modelo ha cambiado. Nosotros hemos tenido durante decenas de años saltos de agua públicos locales que se han aprovechado de manera local y comunal, que han ido desapareciendo, que se han ido tragando, que ahora vuelven a, a, a estar en discusión, incluso en marcha, que se están promoviendo. Es decir, yo creo que es importante jugar con el pasado, el presente y el futuro como, bueno, como una idea que nos ayuda a saber que la transición no es solamente ir a un futuro ciego, sino que hay muchas cosas que aprender del presente y del pasado. La cuestión de la escala. Esto, esto sí que es una de las cuestiones más apabullantes y más difíciles de de asumir yo creo por lo menos, yo creo que una de las reflexiones más importantes que hacemos es que no es tan difícil cambiar el modelo en la Cabe la Cabe es una comunidad de 50 personas que vive en la montaña Navarra en el primero Navarro llevan 35 años viviendo de forma sostenible, pacífica son gente del movimiento de la no violencia y son, en el fondo es, es, un, es un milagro, pero es un milagro interesante ¿no? Y que hay que, pero no es, no es sabemos que hay propuestas de transición energética a nivel regional incluso estatal, Francia acaba de aprobar una ley para la transición energética hipotéticamente van a abandonar ya veremos ¿no? El gobierno francés, el gobierno socialista de izquierda, llamarle, me parece un poco duro, pero bueno. El gobierno socialista francés, junto con los verdes, ha puesto en marcha una, una, una ley para la transición energética. Hay incluso campañas y movimientos internacionales. El problema es que la escala no es baladí. No es lo mismo. No es lo mismo eh, organizar un modelo energético para un pueblo como el que yo vivo, que vivimos 2.000 habitantes, que para una ciudad de medio millón de habitantes. No es lo mismo. Es decir, la escala es importante. Eso quiere decir que los niveles son importantes y yo creo que esta es una de las reflexiones más importantes que debemos de hacer. Es decir, eh, política, social, cultural y tecnológicamente tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo eh, la dimensión internacional, la dimensión nacional, estatal o la comarcal o la local. Bueno eh, Luego voy a hablar de Cuba Un poquito eh, En Cuba, los cubanos y cubanas no deseaban Que sus amigos soviéticos Les abandonaran, pero les abandonaron Cayó el muro de Berlín Y el petróleo soviético dejó de llegar Y fue una transición No deseada, pero se quedaron sin petróleo eh, Incluso podemos ver y hemos visto que hay muchos, hay muchas transiciones energéticas que se han producido en el mundo después de guerras, después de conflictos. Nosotros nos gustaría, a nosotros y a nosotros nos gustaría que la transición energética en nuestro país o en cualquier otro fuera concertada, fuera deliberada, fuera debatida, fuera democrática, fuera asumida. Porque el siguiente, la siguiente escala, pero van juntas, es que hay muchas políticas energéticas que se imponen, que son autoritarias, que no son democráticas, y que, bueno, nos parece que son, bueno, luego, eso está también en la parte final, es decir, no son de recibo. Yo creo que, por mucha razón que tengamos, por muchos argumentos que tengamos, por muy de izquierdas que seamos, no, no podemos imponer a ninguna comunidad un tipo de política política, porque, porque seamos más sabios que ellos son más yo creo que ahí hay que tener en cuenta los criterios de justicia yo creo que uno, uno de los grandes errores haya ha salido el, el, el libro de, de del, del, del matrimonio Middles en, en, el año, en el año 2002 yo creo que en el, el año 2002 en la cumbre de, de Johannesburgo se, se, se explicitó de manera obvia el norte no puede dar lecciones de ecología al sur. Nosotros no somos, eh, los ciudadanos occidentales, no somos eh, los, que, los que gestionamos el planeta de manera coherente y ellos son los que destrozan la biodiversidad y generan la deforestación. No es cierto, no es cierto. No podemos seguir pensando que nosotros vamos a imponer Criterios ecológicos, la Unión Europea sobre todo ha sido el Adalid en 30 años de política de nosotros somos los que vamos a demostrar al mundo cuál es el camino de la economía verde, el camino del desarrollo sostenible, yo creo que esos discursos son falaces eh, sigo eh, lo he dicho antes no es un problema de cambiar las bombillas de casa no es un problema de Cambiar las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo. No sé si sabéis esta anécdota, pero hay, hay, una, hay una película, hay un reportaje muy interesante que se llama Obsolescencia programada, en el cual se demuestra que Thomas Alba Edison, cuando inventó la lámpara incandescente para la General Electric, diseñó una lámpara de bajo consumo pero la llena de electric le dijo que eso no era negocio, por lo tanto que diseñara una lámpara que consumiera energía, que es lo que la llena de electric vendía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema no es si sí hay tecnologías mejores que otras. si sí debemos poner en marcha tecnologías. Debemos poner en marcha los mejores autogeneradores que podamos, evidentemente y, y podemos ...buscar, yo creo que tanto en el diseño de nuestros trenes... ...como en el diseño de nuestras bicicletas... ...las mejores tecnologías, evidentemente... ...pero eso no es más que una parte de la solución... ...porque yo creo que... ...no sé, lo vamos a ver en los casos... ...lo, estamos, yo, lo hemos visto de manera plástica en Ecuador... En, ...en Brasil, en Alemania, en Cataluña, en Euskadi... cuando estudiamos los diferentes casos que estudiamos... ...que sin voluntad política... ...no se pueden hacer cambios... Si, lo hemos visto en los últimos cuatro o cinco años, el, el gobierno español se ha puesto a las órdenes del oligopolio eléctrico y no hay manera de desarrollar las, las energías eh, renovables. Entonces, no es un problema solamente tecnológico, es un problema de voluntad política, es un problema de cambio económico y cultural. Y luego, otra reflexión que venimos a hacer es, bueno, aquí hemos puesto tres agentes, ¿eh? tres agentes que son los centrales el Estado en todas sus dimensiones no es igual no, no es igual más que Estado había que decir los, los agentes institucionales no porque más allá de los Estados la Unión Europea es más que un Estado ¿eh? Eh, y la Unión Europea manda mucho en esto de la energía manda mucho, ¿eh? muchísimo ¿eh? Eh, el mercado pues con todas sus dimensiones y el mercado yo creo que desde el, esos oligopolios de los que hablamos y las grandes ...empresas transnacionales, hasta las cooperativas. Y después, bueno, hemos puesto la sociedad civil. Nosotros pensamos, por la experiencia que hemos visto... ...por lo que estamos viendo... ...que hay que priorizar los cambios de abajo arriba. Que hay que presionar a los gobiernos. Está habiendo cambios institucionales importantes. Por ejemplo, en Navarra. Ayer nos llamaban, nos llamaban del Ayuntamiento de, de Pamplona... Diciendo que necesitan un director, directora de la Agencia de Energía de Pamplona. Que buscan candidatos y candidatas que sean activistas, ecologistas, que sean gente con criterio, que sean gente para manejar a 60 o 70 técnicos que tienen que... ¿eh? Es decir, también en lo institucional hacen falta cambios, evidentes, pero la sociedad civil tiene mucho que decir en esto. Y después acabo con los estilos. Yo no sé, no creo que, esto de los estilos es algo que me parece que es es muy a tener en cuenta el movimiento de Transition Towns que se propone en Inglaterra en Irlanda, etcétera, es un modelo muy reformista y si les vale a los anglosajones, ellos sabrán no tiene nada que ver con un discurso anticapitalista ni con un discurso antiinstitucional sino es un discurso digamos ...que quiere funcionar en otras claves... ...bueno, yo puedo no compartirlo... ...pero, ¿por qué? ¿Por qué el reformismo en Totnes no es la vía? Bueno, ellos sabrán... ...yo creo que hay discursos radicales... ...a mí me gusta la palabra radical... ...yo me reivindico del radical... ...no, no, no por violento... ...no, no, no tiene nada que ver con la violencia... ...tiene que ver con ir a la raíz de las cosas... ...con ir a intentar cambiar... ...los problemas que tenemos desde su origen... ...eso es, significa radical para mí... ...y ya digo y los cambios pueden ser desde arriba o están siendo, están siendo desde arriba o desde abajo lo vamos a ver en el caso cubano también cómo reaccionó la sociedad civil cubana ante la falta de petróleo y cómo reaccionó el gobierno socialista cubano el Estado cubano de forma diferente yo creo que y por lo menos esa es nuestra yo no sé Creo que es importante que, que pueda haber combinaciones. Yo creo que ahora, por ejemplo, aquí en el Estado español estamos viviendo un cambio institucional interesante, se abren opciones, bueno, también se abrieron en Grecia, ahí están. Yo creo que es importante que hagamos esta discusión y que veamos que también en el asunto de la transición energética es muy importante la relación entre los movimientos sociales de la sociedad civil, las instituciones y los partidos, de gobierno sobre todo, y que yo creo que seamos conscientes de que los ritmos, las expectativas, los retos, los tiempos, las formas de actuar de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las instituciones políticas y públicas y de los partidos no son los mismos ni deben ser los mismos. Yo creo que es una reflexión que, que es muy importante ahondar en ella y saber que uno puede ser ecologista pero cuando está de alcalde o de alcaldesa es otra cosa y que uno... O una puede ser miembro de un partido, pero que cuando está gobernando no gobierna para su partido. O que uno y una puede ser eh, miembro de un movimiento ecologista, pero por eso no tienes razón. No tienes la razón. Tienes, tendrás que discutirlo en tiempos, en maneras, estrategias diferentes. Yo creo que es, esto es algo muy importante porque yo creo que, sobre todo, la izquierda confunde, confunde, las motivaciones morales y las motivaciones, digamos, de cambio, con tener la razón y con tener la varita magia que demuestra el camino por donde van las cosas. Yo creo que eso es, es peligroso. Y para acabar, los horizontes. Los horizontes pueden ser distintos. Yo creo que las transiciones energéticas pueden caminar hacia, hacia metas diferentes. Eh, tengo un librito que os aconsejo este librito que ha sacado Ecologistas en Acción, Libros de Acción, que es Seguridad energética para qué y para quién, de Nicolás Hilliard, Larry Lohman y sara Sexton. Yo creo que aquí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, ¿eh? que es eh, la diferente valoración que se ha hecho durante siglos sobre lo que es la energía, eso que hoy tenemos la capacidad de trabajo de un sistema, algo que necesitamos todos para vivir, a la energía que ellos dicen con mayúsculas. ¿eh? Hoy en día, cuando... Cuando Repsol, cuando el Ente Vasco de Energía, cuando el BBVA habla de seguridad energética, no están hablando de la pobreza energética. No están hablando de los medio millón de hogares de España que no pueden pagar las tarifas ni, ni el consumo. No están hablando de eso, están hablando de otra cosa. Hay... Bueno, hay ciudades, hay movimientos, hay comunidades que se plantean la descarbonización. Bueno, es una idea, yo creo, interesante, ¿no? Es una idea que tiene que ver más con lo, bueno, con la cuestión ambiental. ¿Mm? Hay quienes piensan que lo que hay que hacer es, bueno, buscar mecanismos de generación. Yo creo, nosotros esta discusión la hemos tenido muchas veces en nuestro país. No tenemos fuentes energéticas. Bueno, tenemos las que tenemos. Otra cosa es que tenemos un consumo muy superior al de las fuentes energéticas que tenemos, pero bueno, habría que buscar, eh, intentar acercar nuestra generación energética al máximo posible al, al consumo que tenemos y bajar el consumo. Bueno, eso tiene que nos lleva a eso que se llama la soberanía energética, que después trabajaremos. ¿no? Pero no quiero negar que en todo esto hay un debate que no, que no se debe escapar y es... Hay líderes, hay movimientos, hay empresas, hay personas, hay instituciones en el mundo occidental sobre todo que creen que hay que hacer una transición energética autoritaria, que hay que hacer una transición energética para los blancos, para los ricos, para los europeos, para los occidentales a costa de otros que no se la merecen, que no son capaces de lograrla. Y eso está ahí. Es decir, esa, esa dimensión... Ecoautoritaria. y digo ecoautoritaria porque pienso que son menos, pero también los hay por la izquierda ¿no? que piensan que solo el diseño producido por algún filósofo ¿no? eh, ecologista ¿no? bueno, comunista, me da igual eh, es, es el camino en el que hay que poner en vedera a todos los demás, yo creo que esos caminos no son, no son adecuados ¿por qué cogimos casos del norte y del sur? Pues porque, como dice Buenaventura de Sousa Santos, que por cierto, el otro día leí en la prensa portuguesa, esto es un chascarrillo, que se iba a presentar, eh, han montado un partido parecido al Podemos, en, en, en, si me equivoco, que alguien me corrija, en Coimbra y se presenta a las próximas elecciones legislativas portuguesas. Nosotros queríamos que viniera a un congreso de ciencia política crítica que tenemos en noviembre en Bilbao, pero vale que no va a ser posible. Pero, bueno, bueno, Aventura de estos asaltos, en un libro que habla sobre las epistemologías del sur, lo que viene diciendo es que los europeos occidentales debíamos ser un poco más cautos y un poco menos orgullosos, que intentamos dar lecciones al mundo de, de democracia, de derechos humanos, ¿no? y nuestra práctica habitual, comercial, política, militar, no, no es muy de recibo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos inscribir un poco nuestro estudio también en esa óptica, en esa óptica de descolonización, ¿no? De, nuestro, de no pensar que podemos ir a Ecuador, a Cuba, a Brasil o a cualquier otro lugar del mundo a dar lecciones, ¿no? que ya es momento de pensar que, que hay, por ejemplo, ¿no? los indígenas de la Amazonia nos pueden dar muchas lecciones de cómo han podido vivir, una vida bastante digna durante miles de años sin, ¿eh? sin crear tantas externalidades como nosotros, o por lo menos tantas opresiones. ¿eh? Entonces, creemos que es importante, cuando hablamos de esa transición, hablar de una transición que tiene en cuenta el planeta en su conjunto, que contextualiza en cada momento las cosas diferentes, que habla de una multiplicidad de saberes, que habla del buen vivir, del suma causai, y que habla de un aprendizaje ...digamos, hablando, intentando hablar todos y todas... ...un lenguaje común y lo posible... ...esa es un poco la, la enseñanza de, de una buena aventura... ...y entonces, bueno... ...nos embarcamos en esta aventura... Eh, ...nos fuimos a... ...bueno, al principio íbamos a estudiar Cuba, Brasil y Ecuador... ...y al final metimos también Cataluña y Alemania... ¿sí? Eh, ...y bueno, ahí hemos estado buscando... ...hemos buscado intentado buscar buenas prácticas... Eh, en Alemania, lo que hemos descubierto es que Alemania sigue siendo el referente económico, el referente ecológico, el referente bueno, para mucha gente, pero sus datos ¿sí? globales, tanto en lo, en lo energético ¿sí? como en el índice de desarrollo humano, ¿sí? si comparamos, porque eso lo vamos a hacer con Cuba, ¿no? me voy un poco al final porque ya tengo que, ir a, tengo que ir acortando una de las cosas que hemos aprendido es que aunque cueste mucho en el año dos, cueste mucho reconocerlo ¿eh? en el año 2006 la WWF la World Wildlife Fund sacó un estudio diciendo que el único país, el único, la única sociedad el único estado sostenible del planeta era Cuba ¿eh? y lo decía porque cruzaba Dos parámetros, la huella ecológica y el índice de desarrollo humano, y el único país que no tiene una huella ecológica superior a uno y que tiene un índice de desarrollo humano bueno, superior a la media o más arriba del 0,8, es Cuba. Y eso no gustó. Y no gustó, sobre todo, porque Cuba acababa de pasar por el periodo especial y acababa de pasar, digamos, por, una, por, el, por, el, por el pico del petróleo. Nosotros lo que hemos descubierto en Alemania es que Alemania tiene unos parámetros, digamos, bueno, altos, pero no demasiado altos en el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, no son superiores a los del País Vasco. ¿no? Bueno, es comparar 80 millones de habitantes con 3 millones de habitantes. pero Hay que tener cuidado con las comparaciones y con los números. ¿eh? Los números y, los, y las comparaciones hay que tener cuidado porque a veces hacemos muchas trampas. Se hacen muchas trampas con los números. ¿eh? Eh, nosotros de Alemania lo que vemos claro es que hay una gran contradicción entre lo que es Alemania como como país, ¿sí? como ese tractor económico tan importante que manda, digamos, desde su gobierno en toda Europa, a experiencias concretas. Nosotros hemos estudiado cuatro experiencias concretas, pequeñas, bueno, Sibellinen es una, una comunidad muy pequeña, Bauban es un barrio, bueno, es un barrio de Heidelberg, de Freiburg, de, Friburgo, ¿sí? de clase media, donde han hecho, bueno, una, un desarrollo urbanístico muy interesante, ¿sí? Feldheim es un, bueno, es un, una un pueblo, donde es una cooperativa eléctrica con aerogeneradores y están ganando dinero y gastando muy poco. Es una, es una especie de empresa eh, comunitaria. Y Roosevelt Rosal, Foundation es una, es la, es una fundación de, del partido de la izquierda de Linke que está trabajando muchas campañas y muchos proyectos para el cambio del modelo energético. Entonces, lo que hemos encontrado en Alemania, y voy rápido, es... Hay mucho que aprender de las comunidades alemanas. Hay muchas buenas prácticas, hay muchos ejemplos interesantes, pero en global los datos alemanes son que son estos. Eh, no lo no, no, no tengo aquí, perdón, perdón, que no lo tengo aquí. Es que ha, pasado, ha habido algún problema con... Cuando he pasado del, el, de mi ordenador al, al disco duro, me ha dicho la máquina que, que había defectos en el powerpoint. En Alemania, os lo explico claramente, eh, solamente el 4% de la energía se consume en los hogares. ¿Sí? Solo el 4% es la, es la energía eléctrica de los hogares. Hay un 96% de la energía que tiene que ver con otros parámetros, ¿sí? que son bueno, eh, los materiales, los transportes, etc. Y hay otra cosa muy importante. Hay un 28-30% de consumo energético oculto, es decir, que no se contabiliza en, la, en, en los datos de, de la energía alemana porque se producen en otros países. Es lo que llamamos nosotros la, la huella ecológica o la deuda ecológica oculta, que no, no aparece porque se, porque se produce en otros países, luego no contabiliza para los alemanes y alemanas. Eh, me voy al caso cubano y voy acabando. Ya he explicado antes que Cuba era interesante para nosotros porque en Cuba hubo un, hubo un colapso, dejó de llevar el petróleo de la noche a la mañana y eso supone, supuso que los cubanos y cubanas, por ejemplo, perdieran 5 o 6 kilos de peso per cápita. Lo cual, como cuenta Emilio, tuvo... Una lectura positiva, porque hubo muchas enfermedades que desaparecieron, muchas obesidades y tal, pero pongo Corea del Norte, o sea pero los cubanos y los cubanas la pasaron mal, muy mal, faltaba todo, durante el periodo especial, durante el año 98 y y el 95, 96, 97, en Cuba faltaba de todo, de todo. Y claro, también faltaba de todo en Corea del Norte. A Corea del Norte también le impactó la caída del muro de Berlín. A Corea del Norte también le impactó muy fuertemente la caída del Comecon. Yo no voy a. Yo no, no he estudiado muy bien los datos. No sé si murieron un millón de personas, un millón y medio o dos millones. Hay muchos eh, estudios periodísticos sobre eso, pero murió mucha gente. Porque hubo una hambruna terrible en Corea del Norte hubo muchísima gente que murió en el mismo periodo. Es decir, la experiencia es muy, muy distinta. Entonces, la pregunta es, la pregunta que nosotros, hacíamos, nosotros nos hacíamos era, ¿por qué en Cuba no hubo una, un cataclismo? ¿Por qué no se fue al carajo el sistema cubano? ¿Por qué se pudo pasar el periodo social? ¿Y por qué en el año 2006 la WWF dice que Cuba es el único país sostenible del planeta? Y bueno, perdón. El clima ayuda, evidentemente. El clima coreano y el clima cubano no son lo mismo Pero nosotros hemos estudiado que en Cuba no ha habido una sola transición. En Cuba ha habido varias transiciones. Hubo una transición cuando dejaron de ser una provincia española para ser, bueno, no sé cómo llamarlo, pero el, bueno, un, un, un patio trasero de, de los norteamericanos. Hasta que en el 58 vino la revolución y hubo un cambio en el cual, bueno, poco a poco, no, no inmediatamente, pero poco a poco, vamos viendo cómo eh, el consumo de petróleo se basa en la dependencia energética del, del Comecon, del, del, de los países del este, pero el suministro de energético, el suministro eléctrico, pasa a ser bueno, casi universal. Y de repente llega el gran corte en el año 89 y eh, bueno, hay cortes de luz, de falta de suministro... Pues, bueno, hay una bajada del peso de la gente, la gente empieza, bueno, eh, empieza a utilizar la bicicleta, el transporte público, eh, el gobierno decreta una serie de medidas por las cuales todo el mundo que, que mueva un, una, un vehículo, una, una movilidad, tiene el deber de recoger a los que están en la carretera esperando el transporte, etc. Es algo que en nuestra cabeza no entra. Y después, bueno, pues van pasando, ahora... En el billete de Diecus, ¿eh? podéis leer, eh, Revolución Energética. Eh, bueno, Está en un cartel aquí arriba, pero no ha salido, se ha, se ha ido. Eh, ¿Y en qué consiste la revolución energética? Pues básicamente en intentar depender cada vez menos del petróleo venezolano. Yo creo que las, la el Partido Comunista Cubano y sus dirigentes son muy conscientes de que lo que pasó en el 89 en Cuba podía pasar cualquier día en Venezuela y que el, el, el petróleo que les entra desde Venezuela, desde el 2008 es la base de su, de su economía ¿no? y de su transporte y que tienen que, que Cuba tiene su petróleo y están desarrollando cada vez más la extracción de su petróleo por cierto, extracción, yo he visto muchas, muchas diapositivas ahí ya sé que no las si Ferran... pero que habla de producción de petróleo. El petróleo se extrae. Producir lo ha producido, como decimos nosotros, a Malurra, la madre tierra. ¿no? Porque hablamos de la producción de petróleo como si el petróleo se produjera en la, en la factoría de la Bitis Petróleo, no de Repsol. ¿no? Entonces la extracción está aumentando en Cuba, pero tiene un petróleo muy ...muy de, de poca calidad. ¿no? Y yo creo que ellos plantean, bueno, esto es un poco la matriz actual y ellos intentan pasar de esta matriz en el cual veis que el crudo el fuel de motores y térmicas y el diésel pues es el 80% y tienen desarrollado pues bueno, las, las energías renovables pues hasta el 4% 5 y su idea es pasar la idea del gobierno cubano es pasar a este escenario en el año 2030 eh, bueno, la situación es la que es. Eh, ¿Dónde están las ilusiones de, de los pocos y pocas que hablan de transición energética en Cuba? Que son muy pocos. ¿no? Cuba Solar y algunos proyectos más. Muy poca gente habla de transición energética en Cuba, desgraciadamente. Yo creo que aunque en los, incluso en el, en el Partido Comunista y en los discursos oficiales se habla de revolución energética, yo creo que, por bueno, eso está en Euskera también, Proposamenas son las propuestas, van por la, por la Biomasa, es decir... La industria de la caña, la producción de caña, que genera eh, mucha biomasa que, pues, que, que ya se usa y que se puede usar más todavía que los ingenios eh, cañeros para producir energía eléctrica. Y, por ejemplo, otro proyecto que hay es el marabú. El marabú es una especie de acacia, que es una planta invasora que tiene... Está, Cuba está repleta de marabú por todos los sitios. Es una, además, es una planta muy, muy, muy difícil de... ...de convivir con ella porque tiene muchos pinchos, etc. Bueno, el caso es que hay propuestas o in, intención de desarrollar este tipo de... ...pero aún así, la, la situación es dura. ¿Por qué? Pues porque una, una de las, de las eh, eh, enseñanzas que sacamos es que... ...en Cuba fue posible pasar el, el periodo especial porque los dirigentes cubanos... ...y la, el Partido Socialista y la burocracia cubana estaba en la igualdad de condiciones eh, que los demás pasando las canutas igual que los demás y dando ejemplo igual que los demás es decir, eh, por un lado hay un Estado que dice la energía es, no es un bien comercial la energía es algo que todo el mundo necesita es un servicio que tiene que ser universal para todo el mundo por igual eso aquí ¿eh? es impensable pero, como dice Emilio no ha, y otras personas ecologistas, sociólogos cubanos y cubanas dicen no ha habido cambio cultural en Cuba en Cuba la gente quiere más energía y más consumo, quiere vivir como nosotros y eso es un gran problema para ellos y para ellas porque pudieron sobrepasar el, el pico de petróleo primero, primero porque ya lo tenían teorizado porque ya lo tenían sistematizado estudiado, había un ya tenían, digamos, Cuba es una isla que ha vivido, ha sido en diciembre del 2014 que Obama ha decretado la, la desaparición del embargo, durante 60 años han vivido en el embargo, lo que significa que han vivido con el pensamiento de que algún día podían quedarse totalmente eh, energéticamente sin, petro, sin, sin, sin asistencia. Por lo tanto, ya tenían pensado cómo tenían que actuar si llegaba ese momento. Y los saberes ciudadanos, y los saberes campesinos, y los saberes ciudadanos, y los saberes científicos, se han conjuntado, os recomiendo, ¿eh? un documental muy interesante, de Power de the People, El Poder de la Comunidad, the Power, the Power of the Community, un reportaje norteamericano que está en castellano, y, claro, yo lo que veo en Cuba, lo que lo que veo en Cuba es que falta esa conciencia de cambio cultural, esos digamos ese movimiento ecologista que que ponga en marcha ese tipo de, de propuesta de cambio social ¿no? esos incentivos que hagan posible que los conocimientos y los recursos que hay se pongan en marcha de otra manera eh, voy acabando eh, luego en el debate si queréis podemos sí, hacer... ya, sí, sí. acabo ya porque si no no hay tiempo la última diapositiva que pongo es esta, bueno, me han quedado muchas horas en el tintero pero eh, si comparamos por ejemplo ...los consumos de energía con los índices de desarrollo humano... ...vemos que los que más consumen... ...no tienen mucho más desarrollo humano... ...que los que menos consumen... ...tiene que ver con el clima, sí, es verdad... ...en Alemania hace mucho más frío que en Cuba, es verdad... ...pero... No, ...el clima no lo explica todo... O sea, hay, más, ...hay más factores y más variables... Eh, ...bueno, podría contar... ...hemos hecho, bueno... ...las tablas de aprendizajes, retos y estrategias... ...yo os voy a dejar este material... ...para el que lo quiera, eh, lo puedo explicar... Mm, ...ya he dicho que pensamos que la transición sostenible, justa y democrática... ...se hace desde abajo... ...que es muy importante, lo mismo que Vía Campesina ha popularizado en el mundo... ...la idea de, de la soberanía alimentaria... ...trabajar la idea, como se está trabajando en Cataluña... ...la Sarsa por la soberanía energética... Trabajar la idea de la soberanía energética que significa eso, ¿eh? que la energía es un derecho social, no es una mercancía, que la gente, las comunidades, los pueblos, las comarcas tienen que tener derechos sobre el control ¿eh? sobre la energía sin, sin afecciones a terceros. Bueno, lo dejo aquí y es que voy eso.